La mayor parte de lo deseado Dice Arturo Y bueno, cuesta, cuesta a veces ser positivo Cuesta bastante Pero le estamos poniendo onda Y como le estamos poniendo onda Ahora sí, lo traemos a Emi ¿Cómo estás Emi? Todo bien, ¿y vos? Bienvenido Emi ¿Es la segunda vez ya en nuestro programa? Sí, ya estamos esta la segunda, no, ah, en tu programa sí segunda. Acá en la segunda, pero después ya estuvo entonces en aire, en otro programa. Sí. Estuvo, estuvo. Ya, es eh, de casa, eh, ya, ya de la casa, ya de la casa. ¿Sí? Eh, es que directamente le, le dijimos, Emi, ¿querés venir a hablar dale, de algún dale. tema? Y, eh, sí, él, sí, sí a todo siempre, no tiene problema. Me sí. encanta, me encanta, me encanta. Eh, es como que acá terminamos adoptando un poco a la gente <ríe> que viene. Sí, porque sabemos elegir. Exacto No debemos elegir a quién traer la, Los terminamos adoptando Juan Deni ya también es de la casa Lore sí. es de la casa Amy sí. es de la casa Ya lo, los adoptamos Me encanta Y esta es nuestra casa Y sí olvídate. Nosotros invitamos Acá pase, dice pase. La gente de la vida es como una bicicleta Para mantener el equilibrio Debe seguir avanzando Bueno Como se puso la bien, gente de aire sí. Me encanta Bien, bien metafóricos es un filósofo. Está, sí. están, filo, están filósofos Están filósofos más que filósofos. <risa> Así que ya saben, si quieren eh, dejarnos sus preguntitas para Emi. ahora vamos a estar charlando de lo que es la manifestación, que un poco también estuvimos adelantando. ¿Dónde se tiene que comunicar, Sofía? Ellos nos pueden mandar su mensaje o eh, su audio también, si tienen alguna pregunta para Emi, al 342-5219-271. Ahí nos mandan. Pero bueno, arranquemos. Sí, pero nosotros sí hicimos una intro todo, pero... Creo que Emi, que es acá el que sabe, no, sí, claramente. ¿eh? ¿Qué nos diga? Partamos de la base. Bueno, ¿qué, ¿qué es manifestar? Bueno, manifestar es lo que dijeron recién es que es pasar un pensamiento a la materia, o sea, acá, a este mundo 3D. Nada Bien. más. Perfecto, pero pará, este mundo 3D, ¿de qué otros mundos si no estaríamos hablando? Y no conocemos otro mundo. Lo conocemos a este que es 3D. Perfecto, no, listo, capaz que había alguno, no sé, donde estaban las energías. Y capaz, sí, está el 4D, el 5D, pero ahí nos, nos estaríamos yendo como a otros. Perfecto, temita. por las dudas, ¿viste? Entonces este es hay el que saber todo. 3D. Claro, acá. Yo al manifestar paso mi deseo, mi pensamiento a este mundo. Y, pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo yo manifestar? Y depende de los pensamientos que tengas, tenés que tener como una... Correcta gestión de pensamientos y una correcta gestión de sentimientos por eso. Bien. A ver, ¿cómo sería.? Por ejemplo, no sé, yo quiero manifestar plata, pero estoy todo el tiempo quejándome de que no tengo plata. Entonces, tipo, estamos yendo en caminos diferentes. Claro. Entonces, no, no va a manifestar nada. Bien, entonces, es relación todo. O sea, claro. yo quiero plata, yo quiero pero. Quiero plata y no te puedes estar quejando de la plata. Claro, no es. salud decir... y no te puedes estar quejando de que te dé la columna. Claro. O sea, o sea, ya tengo que pensar. Tengo la plata. O sea que pensar en positivo es importante en esto. Bueno, o Depende, sea, si querés atraer negativo, podés pensar en negativo a negativo. Viste que ah. hay gente que es como hay que gente busca los problemas, ¿eh? Hay gente que se agarra mucho de la queja, que se agarra mucho del negativo. No sé, yo estaba comprando una cerveza en el kiosco y uno decía, sí. no, viste cómo subió el huevo, que esto, que el otro, que la, la, y tipo, ahí es pensamiento negativo más hablar negativo. Y tipo, capaz que esa persona quiere tener plata, porque. En todos queremos tener plata, Obvio. ¿no? Claro. Y bueno, capaz que esa persona estaba como alejándose de la plata, quejándose de que estaba todo caro, que esto que lo otro. En realidad no hay un barómetro de que mida las cosas, de qué es caro y qué no es caro, tipo, depende. Tipo, capaz que para un maple sí. te sale carísimo, pero una persona que tiene millones de pesos, tipo, es un vuelto. Un vuelto. Bueno, un, bueno, un maple de huevo. <risa> Así lo vería Por el nada. que tiene plata. El que tiene plata se compra el gallinero. El que tiene plata se si lo quiere. Exacto. Entonces, bien... Tengo que pensar positivo. O sea, por más que yo intente eh, manifestar, pero si yo pienso en negativo, no me va a suceder. O sea, perdón, te voy a ¿Qué? usar como ejemplo, Mica, Uy. pero si yo quiero amor y estoy diciendo no, que todos son iguales, que me va a re Vas a, a, a manifestar eso, todos son iguales, me Uy. va a remar y pipi, pipi, pipi, pipi. Para vos. Y ahí la seguiría. Que... tipo es un dominó. Taca, taca, taca. Yo siento que ahí, eh, partiendo de la base, que también es importante para poder manifestar, creo yo... ...es eh, que, saber qué es lo que queremos. Depende, porque por ahí ni siquiera sabes lo que querés. Por ejemplo, yo hoy en día quiero un trabajo que sea de tantas horas... ...que se relacione de lo que hablo, que esto, que lo otro... ...y capaz que ni siquiera, está, ni siquiera existe. Uh -huh. Capaz que viene alguien que justamente en este programa... ...que sé yo, le gusta cómo hablo, y tipo... ¡Ah! ...lo quiero contratar para hablar de ley de atracción. Tipo, uno nunca sabe, tipo, manifestamos lo que queremos. Yo hace poco quería manifestar un trabajo que quede cerca de mi casa... Que sea pocas horas, que esto, que el otro, sentado en una silla, ¿verdad? pum, manifestado. bueno solamente dos semanas de, de que me encontré una persona en la calle que hace mucho no veía. Me dice, manda el currículum acá. Le digo, bueno, voy a mandar. Al otro día, llamado, entrevista. Quedé a primera entrevista, segunda entrevista. Quedé. Tremendo. ¿Y cómo, cómo lo manifestaste? ¿De qué manera lo hiciste? De qué manera. Yo, por ejemplo, soy conocedor de esto, tipo, no soy el sabio, el gurú, todo esto, pero, tipo, soy conocedor de esto y, tipo, voy, voy probando. Y voy viendo, voy leyendo libros, voy viendo vídeos en YouTube, qué sé yo. Y, eh, o sea, se dice mucho que, no es que se dice, sino que está probado científicamente que cuando nos vamos a dormir y cuando recién nos despertamos, es el mejor momento para manifestar. O sea, Bien. para meditar, por ahí. también si querés, porque la meditación abre un campo enorme a la manifestación. Porque vos meditas, por ejemplo, a la noche apenas te acostás y obviamente no tocas el celular. Y eh, lo que tenés que hacer es justamente visualizar, pensar, y te vas a dormir con ese pensamiento. Ese pensamiento va al inconsciente. Nosotros hacemos todo el tiempo cosas inconscientes. No sé, vos no te decís a la mañana, bueno, tengo que abrir los ojos, tengo que respirar, tengo que hacer la digestión, tengo que... No decís, no decís esas cosas. No, lo hago. Lo hace inconscientemente sí, sí. el cuerpo. Entonces, esa es una buena manera. A la mañana, apenas te levantás y a la noche, cuando te estás acostando, meditar y visualizar tu deseo. Me desconecto del celular. Sin celular. El celular es malísimo apenas te levantás y malísimo apenas te acostás. Ah, yo vi una historia tuya que decía eso. Yo voy aprendiendo. Vas tomando, estoy en Instagram Vas tomando tips. Y voy, ah, no tengo que agarrar el celular mañana. <risa> Bien, listo, anotado. Vos fíjate también que qué coincidencia de que por ahí uno eh, cuando se descarga o de todo su día lo hace cuando ya está en la cama antes de ir a dormir y, y maquinás y decís... Y esto, y esto, claro. y esto, y sí. casi siempre es negativo. Entonces, ¿en qué sentido es también una... uno puede levantarse bien después? es una mala Eso es una mala gestión de los pensamientos. O sea, yo sé que por ahí, o sea, no, no seamos, tipo, hay realidades diferentes, hay gente, digamos, conciencia de clase, tipo, yo no puedo decir una persona que es carente de dinero, no, no, no acostate pensando en meditar y prosperar porque capaz que no lo hace, tipo. Hay sí, sí, no, clase, no es no fácil es... porque si no hoy todo el mundo estaría muy bien. Claro, tipo, hay que tener un poco de responsabilidad en esto, pero... Claro. Acá o sea... tenemos un mensaje que nos pide que des ejemplos más concretos, porque dice de que pensar en positivo es muy amplio. Pensar en positivo es muy amplio. ¿Qué frases por ahí nos pueden claro. ayudar? Yo, por ejemplo, vi en internet que por ahí la gente lo escribe. También, eso escribe es un scripting. Cosas. Ah, es otro. Es lo mismo, o sea, pensar en positivo, vos podés pensar en positivo todo el día. Yo, la mayor parte de mi tiempo, por ejemplo, ayer hicimos eh, con mis amigos, día sin queja, y él también me pasé, tipo. <risa> día sin queja. Intentamos no quejarnos, yo creo que me quejé 10, 15 veces. Uh, contadas. Contadas, las contaban, ellos no sé cuántas, ni idea, capaz que ni se acuerdan, pero sí, tipo, es una buena, empezar a gestionar los pensamientos, empezar a ser consciente de lo que pienso, de lo que hablo, porque no es siempre, bueno, todo es feliz, todo es alegre, arco iris y todo pasa por algo. Claro. No, porque no funciona así. Y pero, por ejemplo, yo busco, ¿para qué teníamos? En la, ah, uno tenía en primera lista salud. Si yo lo que busco es salud, ¿cómo yo eso lo...? Lo traes acá. Claro. ¿Cómo eh, lo pido? ¿Cómo, ¿cómo lo pido? Justamente, por ejemplo, no sé, capaz que te enfermas un día de lo que sea y eh, tipo, en vez de empezar, porque en general... El, el común denominador de las personas y de la gente, lo que hace es cuando se enferma, va y se centra en la enfermedad. Te cuenta vos, estoy enfermo, te uh. cuenta vos, me duele tal cosa, te cuenta ya, ya, ya. A todo el mundo le cuento que estoy enfermo y, nos, ¿y ¿dónde nos estamos centrando? ¿Dónde está yendo esa atención a la enfermedad? Y no estamos centrándonos en lo que es la salud. Yo, por ejemplo, cada vez que me enfermo, no me centro en la enfermedad, centro en la salud. Busco alimentos que me pueden mejorar, no busco pastillas, porque no me gusta mucho tomar pastillas, no sé que sea Bien. como muy fuerte, sí. dolor de cabeza, cosas así pero siempre busco alimentos que me puedan favorecer, ejercicios que pueda hacer para sentirme mejor. Me centro en la salud. Entonces, eso es lo que trae más salud. Bien, bien. Eh, bueno, mismo eh, yo soy una persona por ahí que actualmente estoy siendo negativa, porque también esas otras. No es que yo soy una persona negativa, no me quiero cargar de eso, digamos. No te cargues. No me cargo de eso. <risa> en este momento estoy siendo una persona muy negativa, que por ejemplo, cuando una, cuando una persona me pregunta... Mica, ¿cómo estás? La verdad no estoy bien. Está bien. ¿Está bien decirlo? Está bien no estar bien. Ah, okay. ah ¿está bien no estar bien? Pero está bien. Claro, que a todo es el nada. mundo le vaya... No, no estoy bien. Claro, si te preguntan si sí está bueno señalarlo y decir, no, hoy no me siento bien, pero tampoco andar contándoselo a medio mundo. Porque una buena y correcta gestión de los sentimientos es, es vivirlos, no negarlos, como por ahí vi ese comentario y dijiste, positivo todo el tiempo. No podemos sí. estar positivos todo el tiempo. No, tampoco vivamos tipo, en un mundo... Ahí se te duermen las emociones negativas y después las emociones negativas se transforman en enfermedades, como cáncer, como tumores, como etcétera. Bien, bien. Acá, por ejemplo, nos mandan... Dice, los números sagrados, ¿ayudan a manifestar? Dice, hay que repetir 45 veces lo que se desea. ¿Hay, hay alguna? Son de Connie Méndez, metafísica. Sí, son Connie, Connie Méndez la, la conozco, pero no. No o hay sea, un número, entonces. No hay un número, o sea, yo sé que por ahí vemos el 11, 11, 22, 22 que Ay, dijeron que recién. Justo. Ahí está, ¿viste? Bueno. Ahí está. No, hoy, hoy ah, el 22-22... La van atrasado dije, ahí el tiempo. ¿Qué? Es? Dije yo, yo venía 22, 22. hay que pedir un deseo, le dije a las chicas. Claro, por ahí está el tema de los números sagrados, está el tema del 11, 11, deseo, 22, 22, todas esas cosas. Pero eso lo que pasa es un tema de neurociencia que es el sistema activo reticular. El sistema activo reticular es un filtro, es un embudo. Bien. A lo que vos le prestás atención, se manifiesta. Podemos decir lo que es una pequeña manifestación de lo que le prestamos atención. Inconscientemente, justo giramos la cabeza y 22-22... Actividad articular recopila información a lo que vos le decís. Por ejemplo, yo te digo, busca algo rojo, pum, vas y buscas eso. Eso es lo que. Y mientras más lo vemos, más lo repetimos, más vamos a ver el 11-11-22-22 inconscientemente y nos va a parecer súper mágico. Así claro. igual funciona la ley de atracción. Dando la atención a lo que queremos. Perfecto. Y, y si nosotros tenemos que hacer como un paso a paso: paso a paso. De cómo manifestar bien. Porque imagínate que. Eh, hay un oyente que nunca manifestó, tiene pensamientos negativos y dice, bueno, listo, quiero arrancar con esto que están diciendo los chicos en el programa, acá en el hijo creer. Bueno. ¿Cómo hago? ¿Cómo acá ha, acá tenemos a, a, a Martín de, de Rafaela que, que quiere manifestar su casa propia. Vamos a tomarlo como ah, ejemplo. Ah, lo podemos tomar como ejemplo. Bueno. ¿O no? Sí, sí, sí. Bien. Cualquier cosa se puede manifestar, lo que vos quieras. Tenés tres, dos novios, tres novios, cinco, los tenés, no pasa nada. El camaro. quiere. El camaro. Bueno. No hay limitaciones, ¿eh? No hay limitaciones. ¿Viste? No tengo limitaciones ahora. Ah, hora de ya le voy a pasar a Van buscar a las chicas. <ríe> Pestejan, pero bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo primero, es el paso a paso? Primero que nada, es tipo, como dice Mica, no hay que tener limitaciones. Nada, yeah. nada, no, nada tipo, no sabes si hoy a la calle, te vas a salir a la calle y tipo, viene un loco y dice, te quiero regalar un camaro, pum. Hermoso. ¿Cómo sabes? Ven, ¿Qué, qué que llegue, que llegue bueno, de la manera ves, que se puede. Bueno, ese sentimiento que vos sentiste recién, de sí. que bello, qué lindo, ese es el sentimiento de que tenés que generar o que tiene que generar esta persona que quiere la casa para, el tipo, cuando estás haciendo la visualización, en Ajá. la mañana y en las noches. Y obviamente tener una correcta relas, eh, relación y gestión de pensamientos y emociones. Porque capaz hay que quiere la casa propia, pero está todo el tiempo eh, pensando de que no tengo plata, no sé cómo hacer, que esto, que lo otro. Siempre enfocarse en el cómo, sí. Y Bien. también mucho ojo con el tema de las realidades diferentes de las personas. Yo me acuerdo que tenía un amigo, un, bueno, mi amigo que es eh, una inmobiliaria, Bien. y él está en toda la parte del alquileres que yo, yo me acuerdo no tenía mi departamento no conseguía alquileres que yo y él venía y me decía no hay alquileres miliano, menos en el centro no se consiguen baratos claro. ni el pedo entonces, el que esto entonces cuidado con eso justo que se dedica a eso y que te viene a tirar la mala pero eso porque es su realidad claro. entonces yo agarré lo que entonces cuando vienen estos pensamientos agarré y decir o oh, esa gente que te tira tipo la mala onda la no mala pertenece. vibra no te pertenece no te pertenece y segundo es la, la realidad de la otra persona no hay una realidad concreta es lo que vemos y le prestemos atención a cada uno. Dos semanas después de que me dijo eso, yo le dije, no, esa es tu realidad. Yo voy a encontrar un departamento acá en el centro a un bajo precio, con balcón, y ta, ta, ta, pum. Lo encontraste. ¿Lo encontré. Incluso me tuve problemas con el, con el contrato, que esto, que otro, pero, tac, lo alquilé. Claro, está bueno también ponerle ese freno. Ser que, consciente que, de poner sí. el freno de no es, mi, no es mi realidad, es la tuya. Es la de, es lo que ellos están... De alguna manera como eh, automatizado saber Una persona que está todo el tiempo acostumbrada a ver la negatividad Todo el tiempo va a ver la negatividad en todo claro. y, no va, y va a manifestar lo que es negatividad, más negatividad, más negatividad Capaz que yo, por ejemplo, hoy veía esto y como me invitaban que Y yo decía, no, no, no porque me da miedo, no porque... Bueno, el miedo es, es eh, limitante también el miedo es limitante Pero bueno, hay que hacer las cosas con miedo 100, sí, 100. o esto que, que decíamos antes de, de venir al aire, que decía, yo vengo nervioso y después, listo. O sea, es eso, claro, también. Claro, es, es eso, porque no es eso. el miedo desaparece después de la experiencia, que te enfrentas a la experiencia. Desaparece. Yo ahora no tengo más miedo, no estoy nervioso y nada. Mira, acá tenemos. Pero un... so porque estamos nosotros. Obvio. Obvio so porque... las, buenas no, no, las buenas energías. Las <risa> <risa> buenas Acá tenemos un mensaje que dice: Hola chicos, muy bueno el programa. Es verdad. Hay que atraer buena energía y alejar las malas vibras. Palabras negativas, yo ya lo aprendí. Y alejarse de gente así o tratar. Por ejemplo, si son familiares, ahí ya se complica. Oh. Y si son familiares también por ahí, como se ponerles el límite. Tipo, mira, si yo, yo a mi familia hace mucho ya, cuando fui hace, hace bastante, ellos eran como muy negativos, o sea, ellos tenían un negocio y siempre se quejaban de que o venía mucha gente o venía poca gente. Ah. Yo o decía, sea, ninguna de las dos cosas no, no le, le venía ninguna bien Entonces ella agarré y decía Si van a estar con esa mala onda todo el tiempo, yo no vengo más Claro. Y tipo, ahí les puse el freno, el límite, punto Cuando alguien te dice que algo no es posible Habla de sus limitaciones y no de las tuyas Claro, de, de sus dicen, miedos no sé, también Es verdad Bueno, me pasó algo Esto ya más desafiando todo eh, eh, de mi eh, Mami me había dicho Mi mamá siempre me decía Micaela, movete porque nunca nadie te va a llamar No te van a venir a buscar a vos Y yo no. le decía, sí mami a mí me van a venir a buscar. ¿Y ¿Por? vos sabes que en mi trabajo vinieron siempre a buscarme a partir de ahí? ¿Siempre claro. me buscaron? Eso es un buen autoconcepto. Eso está bueno. Es como, está bueno también, eh, como esto que yo te decía, y siento que a veces hay rachas donde no me siento con suerte y hay otras donde digo, vamos a cambiarlo, a mí me van a pasar cosas buenas. Es como también programar el cerebro a que pasen. Sí, sí, Porque sí. si uno no está abierto a lo que sucede... Y, va y, no, ser, y no va a pasar nada. Ese es el tema, no va a pasar nada. Pero bueno, pasa... Con el tema del amor, que es lo que siempre hablamos, eh, que por ahí decían, son todos los hombres iguales y esto que lo... Hoy, por ejemplo, no sé si quiero a alguien. Capaz que no. ¿Me entendés? Entonces, sigamos diciendo eso y que no aparezca nadie. <risa> por favor. Plata, camaro. Primero la plata, después el chongo. ¿Primero el camaro? Primero el camaro, la plata. Luego insisto. Nosotros estábamos haciendo hoy una lista de qué cosas manifestaríamos. ¿Vos qué cosas tenés así en tu lista? ¿Yo? Sí, y ahora como puntual, puntual, llegar mínimo a los 10.000, a los 10.000, escuchá, a los 1.000 seguidores. ¿En, ¿En YouTube. dónde? En YouTube. ¿A los 1.000? No, 10.000. Bueno, vamos a pasar a YouTube. Vamos 10.000, vamos a 10.000. ¿10.000? ¿Por, no, ¿Por qué no vamos a limitar? Grande, más que ahora es se hace viral un, uno de tus videos. ¿Por qué no pueden ser 10.000? ¿Por, no? ¿Por qué no? ¿Tenés ¿Por ¿por razón? Qué no? Ahí está. Sí, por, por algo. limitaciones. ¿Viste? <risa> Pero además por algo te salió el 10.000 también. Eso. Elijo creer. Como ¿Cómo? Elijo el creer. Como el programa. <risa> ¿Cómo es tu, tu YouTube eh, Tizemiliano, Tis Emiliano, T-I-S. Tis Emiliano lo pueden encontrar. Ahí está, como ahí dice ahí abajo. Ahí está aquí perfecto abajo. en el, el gráfico. <risa> <risa> ahí lo pueden Pero buscar. Pero al revés, Tis Emiliano. Lo pueden buscar en, en YouTube. Tenés también Instagram. También. Ahí, y ahí tenés Spotify, que yo y ayer. Y Spotify también. Yo ayer estuve chusmeando un poquito. Los Estoy podcasts. Ahí. Todo esto de manifestación. Te fan. Sí. <ríe> te impulsó. Sí, sí. yo, yo le mandaba. Digo, ¿cuál es el que tendría que escuchar como para. Y me contestó un ratito después yo ya estaba escuchando, ¿viste? Claro. No, no me esperé. No, y no, me no, dice, no, no sé, un montón. Y le digo, no, me re gustó esto. Y me dice, ¿de ese podés escuchar tal y tal? Y bueno, listo, ya me puse toda la tarde a escuchar los podcasts mira acá te llegan, eh, bueno, te llegan mensaje y dice, hola, dejé de tener miedo gracias a ese muchachito, eh, muchachito llamado Emi y sigo aprendiendo. Tiene razón. Lo que dijo de nosotros, soy su mamá. Ay, sí. ¿Qué le mandamos monza? un beso. Le mandamos un beso grande. Pero a ver, pasa que también para la gente más, más grande, sí, para familiares, también. es complicado a, eh, a haber pasado tantos años de su vida de una forma de pensamiento a y después, querer venir a no. romper... Sí. Claro. Así no se Es como desaprender un poco. La gente mayor está como... Imagínate que vos estás... Por ejemplo, mi mamá no sé que debe tener 50. No me acuerdo cuándo tenés tiene no, mi mamá. Perdón, mamá. No, mirá. Lo dejamos expuestos de que no se sabe la edad de la madre. Es que parece mucho menos. ¿Cuándo nació? En parece 73. mucho menos, por eso. Bueno, cuestión es que... Tipo, es muy difícil vivir una vida como muy, de no sé, tipo... 40, 50 años viviendo de una manera y tipo viene alguien y te dice no, así no se vive, se vive de esta manera que es mejor. Es un muy cambio difícil. rotundo de neuronas claro. y de pensamientos porque cada para formar un pensamiento tienes que cambiar las conexiones neuronales. Y claro, ver el chip. Más cuando pasan cosas, o, o, o hay personas que le pasan eh, cosas negativas muy seguido. Es como... ¿Cómo salgo a decir hoy que... Ma, hoy no me va a pasar nada? Es como que... Siempre pasa siempre lo mismo, siempre no. pierdo el colectivo, siempre llego tarde. Es como que, claro, es, es difícil cambiar el pensamiento. Eh, bueno, y acá preguntan, ¿cómo podemos hacer entonces para manifestar? ¿Qué diferentes... De, hablábamos de eh, lo de la, eh, por la noche? ¿Hay diferentes cosas también escribiendo? ¿Puede ser escuchando algo? Yo veía en TikTok una, que hay una canción para manifestar, ¿eso existe? No ah, sé, yo escucho mucho los audios subliminales de una youtuber que se llama Manifestadoras, Anto Brian. Bien. Y ella tipo tipo hace subliminales que no se escuchan, tipo vos no los escuchás porque están emitidos en frecuencias de, creo que 2 Hz. Ah, para tipo, el inconsciente. Claro, para el inconsciente. Entonces vos lo escuchás y le pones una canción encima, total, tipo vas escuchando con auriculares, qué sé yo, y esto se va repitiendo todo el tiempo en loop. Y vos son afirmaciones Buena todo eso. el tiempo. Eso está bueno. Es buenísimo. Pero eso lo tengo que sumar con mi pensamiento positivo, Claro, claramente. vos tenés que sumarlo con tu... Ella le dice dieta mental, yo digo gestión de pensamientos. Bien. Es lo mismo, en realidad. Son dos formas diferentes de decir lo mismo. Sí. Bien, entonces me puedo poner ese audio subliminal y voy pensando en positivo arriba de eso. Eso, entonces, a la noche, antes de dormir, cuando ya no uso el celular. Claro. Y a la mañana. Y a la mañana, apenas te levantás, mirás la hora. Y no sé, yo generalmente apenas me levanto Miro la hora o hay veces que no lo hago siempre como religiosamente todo el tiempo. Claro. Hay veces que tipo agarro el celular y miro, en no sé, un TikTok para ver las notificaciones, qué sé yo. Bien. Y chao Y ahí, pero ahí digo, bueno, me, tengo que meditar. Bueno, tengo que hacer mis afirmaciones. Lo que sí siempre he hecho hace un tiempo es a levantarme y agradecer todo el tiempo. Agradezco a mi cuerpo que está vivo. Son afirmaciones también. Agradezco a mi cuerpo que se siente saludable, agradezco a mi cuerpo que... Eh, del dinero que tengo en mi cuenta, qué sé yo, todo, todo, todo lo que tengo en este momento lo, lo agradezco en mi mente y tipo después me levanto. Es muy bueno eso. Eso está bueno, a mí me gusta hacerlo porque es como, bueno, te va a llegar más. Siempre que agradecemos, la energía del agradecimiento es una energía expansiva. Siempre que vos agradeces, no sé, por ejemplo, ahora estamos acá, esto se expande. Bueno, claro. pues no sé, estás en C5N. <risa> va subiendo. Claro, va subiendo así, pero siempre agradecer. Y Emi, ¿algún ejemplo? Tipo, para tener una listita de frases, de frases. positivas Gracias. para manifestar. Y yo tengo una en, en, a, en YouTube, tengo un audio largo, creo que son 15 minutos de afirmaciones positivas todo el tiempo, que te las voy diciendo yo de a poco. O sea, vos las vas escuchando todo el tiempo. Bien, ¿por ejemplo? Por ejemplo, soy abundante, soy abundante. me llega dinero esperado e inesperado, Bien. gozo de buena salud. No sé, no me acuerdo mucho ahora. Pues, Yo las voy cambiando día a día. Ah, bien. Mira, Pero, o sea, la, la frase tiene que ser en eh, siempre en afirmativo, en positivo. ¿Cómo es? ¿Tengo que decir que ya lo tengo? Eso también estuvimos hablando. No, eso hablando. Ahí no, no, no cambia. Porque capaz que vos querés afirmar en negativo. No quiero más este trabajo. Puto, claro. Este ah, es otra cosa. No, no, es que no, no pasa no, que tiene no, que, lo que lo ser escucha. positivo. No. O sea, lo que importa es la energía que vos emitís cuando decís esa afirmación. Uh -huh, bien. Bien, bien, bien, bien. O la bien. sensación o emoción. Claro, mientras voy diciendo, tengo que tratar de que mis sentimientos... Claro. Estén a la par. Perfecto. Ah. A mí, por ejemplo, esto de que el miedo te mantiene alerta, está bueno, pero siempre y cuando mm. no sea limitante. Sí, por ahí el miedo como que nos mantiene un poco... A ver, no sé cómo relacionarlo, pero es como que, o sea, si sí nos mantiene alerta, lo necesitamos, es necesario pero también por ahí como que mucho miedo dentro de todo, que nos mantenga alerta, todavía no necesitamos estar tan alerta. Eso es lo claro. que hace generalmente es eh, segregar mucho cortisol elevado, nos genera estrés, nos genera ansiedad, nos puede generar hasta depresión también, mucho miedo. Entonces, por ahí como que nos mantiene tan alerta, por ahí no está tan bueno estar tan alerta. Bien. Ah. Hasta cierto punto está bueno el miedo, entonces. Sí, para... Ahí. Para pensar un poco las cosas y listo, es como que tampoco para pensarlo todo el tiempo. Claro, pues, si yo me voy de acá y digo, ay no, pero mira, si me da miedo que me saque el auto ahora, que esto, que el otro, que me claro. que, si hay un trapito, que me lo, quede Lo robar". atraes también. También, lo vez por pues, eso, el miedo por ahí depende qué tipo de miedo, uh -huh. o sea, por ahí, ¿miedo a qué, en realidad? Claro, igual claro. me gustó esto de ser positivo aunque eh, no, no esté acompañando hoy el contexto, eso está bueno el tratar de ponerle onda, poner energía, me gustó. Eh, una pregunta tenemos acá en el mensajero dice, ¿manifestar desde el punto de vista de mí está relacionado con la ley de atracción o es más profundo? No, está, es, o sea, sí, está, obviamente, tiene que ver con la ley de atracción, con Abraham Hicks, con Esther Hicks, con todos los autores de la ley de atracción y, obviamente, eh, también es más profundo por ahí, porque el, el tema del amor que vos hablabas hoy, de del sí. amor no es como tan sencillo, o sea, si sí es sencillo depende de cómo vos lo veas. Uh -huh. Bien. Porque por ahí con palabras y con afirmaciones y con meditar, qué sé yo, por ahí tiene un punto que ver. Siempre lo que, lo que yo digo en redes es como es adentro, es afuera o como soy yo conmigo mismo, el exterior me lo va a mostrar. Si uh. yo conmigo mismo uh. soy una persona que no me amo, que no me cuido, uh -huh. que todo el tiempo estoy como dándome, no sé, una persona alcohólica... Una persona que se levanta súper tarde, que se acuesta súper tarde, que descansa poco, eso no es amor propio. Claro, La base claro. del amor en parejas es tener una buena base eh, de amor propio, propio. primero. Claro, Como, todo arranca por uno. Claro, y, y el tema del merecimiento, ¿es importante también es importante en esto? Es importante también. ¿Cómo eh, sería? El merecer no es más que aceptar. Yo acepto tal realidad, yo merezco tal realidad. O sea, es aceptar. Vos estás aceptando en este momento que... Sos conductora de este programa. Lo estás aceptando, ya es una realidad. Sí. Bien. Entonces, eso es aceptar, tipo, que ya está. Y ahí vamos a hablar de lo que es el tema del presente, que no existe el futuro ni el pasado, todo ocurre aquí en un constante presente. En el aquí y en el ahora. No existe más nada. Si Bien. vos aceptaste el aquí y el ahora, el futuro y el pasado no te importan. Personas que están agarradas al futuro sufren ansiedad y personas que están agarradas al pasado sufren depresión. Y bueno. ni te digo de las dos cosas juntas. Claro, medicación. <risa> Mejor correcta gestión de pensamientos y emociones. Ahí está, ahí está, me gusta. Es como un poco más natural, sí, para el cuerpo, me gusta. Y entonces, ¿qué hábitos chiquititos, chiquititos podemos empezar a hacer para la gente que hoy, hoy no puede pensar en positivo, pero tiene ganas de empezar de a poquito? ¿Qué hábitos comunes podemos ir cambiando? Hábitos chiquitos que yo he sí. ido cambiando, por ejemplo. Yo, por ejemplo, me despertaba cuando recién empecé con esto, me despertaba a la mañana y... Lo primero que hacía era sonreír. Bien. Primer ejercicio. No Arrancar cuesta nada. De otra manera tipo, el día. Sonreír. Porque generalmente las personas se levantan o muchos se levantan. ¡Ay, qué sueño que tengo! ¡Ay, qué estoy! Y la primera acción que hagas en el día se repite durante todo el largo del día. Si vos agarras el celular, vas a vivir todo el día con el celular. Claro. Si vos empezas negativo, vas a vivir un día negativo. Porque le estás dando una orden al cerebro de cómo crees que sea tu día. Bien. Bien. Está bueno. Yo. Este año empecé a ir al gimnasio a la mañana, temprano. Está buenísimo. si bien eh, a veces tengo sueño. Pero eh, voy igual. Voy igual y eh, me cambia el día. Te cambia. Sabes es... como que tengo otra energía. Bueno, bueno, y hablando de esto que decíamos, lo del miedo, acá la gente dice el miedo <risa> hasta que maduren lo emocional, el miedo es lo bueno, eh, lo que hace mal es el pánico, no te deja pensar. ¿Cuáles son tus miedos, Emi? Pregunta personal. No... no... No digas que no. Un miedo. No Está sé, los lo, lo fantasmas, no sé. No. Acá hablamos mucho de sí. energías. No, no sé, porque... Tenemos un alma que nos acompaña, Ay, según sí. una medium. Sí. O capaz que es algo más sentimental, el tipo el miedo al fracaso, el miedo claro. a tal cosa. Y todo el tiempo, así que tenemos miedo al éxito, no al fracaso. Oh, ¡Mirá! ¿Sabés quién le tiene miedo al... no, mentira. <risa> <risa> perdonen, perdonen un poquito lo personal. <risa> me entiende la gente, me entiende. Bueno, está, eh, está perfecto. Si quieren... No sé qué les parece. Hacemos un pequeño corte como para tomar agua, recargar energía. Emi, ¿te puedes ¿te quedar? ¿O sí, te sí. tenés que ir? Ah, oh, viste que al final trabajas de noche, míralo vos. No, vos además, además eh, tenemos más temas para hablar con Emi. Perfecto. Porque acá exprimimos a nuestros sí. invitados. Vamos a estar hablando también un poquito de Tarot. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Es 100% real? Ajá. ¿Tiene sus fallas? ¿Qué onda con cuando te tiran las cartas? Vamos a estar hablando también un poquito de eso. Perfecto. Así que nada, los vamos a un breve corte y volvemos con más de Elijo Creer.